¿Quieres saber cómo funciona el tema del email marketing, los funnel marketing? el tema de las automatizaciones, pero no te acabas de decidir o ves un poco extraño este mundo y quizás un poco complicado, pues en este vídeo vas a ver como una de las principales, la que más recomiendo, plataformas de email marketing y automatización, ActiveCampaign, funciona. Y además, en este vídeo introductorio, vas a ver por encima la capacidad que tiene esta herramienta para valorar a tu potencial cliente y hacer automatizaciones para que la venta caiga sola y tú Simplemente la hayas preparado una sola vez para que funcione todo el resto del itinere del de camino que lleva hacia la venta. Mi nombre es Juanjo Amengual, llevo desde el 88 en marketing y en este canal vas a ver cómo funciona Active por encima. Dentro del mismo vídeo vas a ver siempre arriba una pestaña mediante la cual tú puedes acceder a unos días gratuitos de uso de ActiveCampaign. Al final del vídeo también verás esa misma pestaña o en la descripción del programa aquí justo aquí abajo en la descripción de este de este vídeo verás también un link que te lleva a unos días gratuitos de esta herramienta muy potente. Este es el cuadro de mando de ActiveCampaign, el dashboard. Como veis, justo aquí detrás de mí veráis que ahí pues no os asustéis una columna gris donde aparece la palabra contactos campañas automatizaciones conversaciones listas formularios y reportes para qué sirven todas estas cosas bueno eh, lo primero de todos son los contactos pues al estilo más puro y duro de un email marketing de un mailchimp o de otras plataformas es el sitio donde nosotros tenemos los contactos las listas de correo ni más ni menos es fácil Aquí es donde nosotros colgamos los datos, etiquetamos y también uh, ponemos uh, nombres a las listas según van entrando y según los datos de los formularios que vamos teniendo. Hasta ahí nada nuevo bajo el sol. Ahí veréis los lead scoring, la puntuación, cómo se gestionan las etiquetas, cómo se limpia la lista que hay que hacerlo de vez en cuando, etcétera, etcétera. El segundo paso es, es eh, no se separa mucho de lo que es realmente... Una, una una plataforma para enviar emails tiene evidentemente muchísimas más características las vais a ver en este vídeo las características para mí de más caña de que más funcionan y que, que realmente representan la diferencia entre esto y un mail sin cualquiera o cualquier otra plataforma son la que eh, detecta que eh, están visitando tus contactos determinadas páginas que tú has marcado y ahí saltan disparadores la segunda pestaña es la de campañas nada nuevo aquí lo que vas a ver en esta pestaña es, pues, eh, campañas al más estilo de eh, campañas de email, ¿no? Aquí ves, pues un poco aquí un par y entonces aquí simplemente son campañas de email, tampoco es nada nuevo. La tercera pestaña, que veis en, en, en, aquí a mi derecha, a vuestra izquierda concretamente, es la pestaña de automatizaciones y esa sí que es especial. Junto a la de formularios, no me voy a, no me voy a meter en la de formularios, puesto que simplemente es un un Paseo introductorio a lo que es Active Campaign o a la de reportes, que simplemente la de reportes es la de la de bueno, pues los reportes de cómo ha ido esa campaña, cómo está yendo esa automatización, etcétera, etcétera. La diferencia está aquí en las automatizaciones vamos dentro qué es una automatización voy a hacer una para que veáis cómo funciona una automatización ahora cuando la pantalla se haya refrescado vais a ver aquí que hay pues un par de automatizaciones en marcha tengo varias páginas pero esa no es la idea voy a crear una de cero para que veáis cómo funciona una automatización es son unos pasos que tú quieres eh, hacer para que cuando el cliente o el email que tú tienes haga algo determinado pasen determinadas cosas voy a empezar desde el principio aunque hay algunas automatizaciones muy interesantes de venta de blogs de, de industria de fitness está muy bien trabajado y de inmobiliaria de software son automatizaciones pensadas para captar el prospecto y hacer que vaya goteando ese prospecto hasta que se convierta en venta y en una lo más importante reventa cada vez que nosotros, voy a empezar desde el principio, que es la manera más fácil de, de, de empezar, ¿no? Voy a empezar desde el principio y vais a ver, cada vez que nosotros marcamos o hacemos ese embudo, esa automatización, por ejemplo, nosotros tenemos una base de datos de emails, ¿ok? Pues queremos que cuando un email uh, abra de nuestro email que le hemos enviado una noticia A, pues se le ponga una etiqueta que está interesado en A. O que cuando visita una página web B, se le ponga una etiqueta que está interesado en noticias B. Vamos a ver esto. Primero, opciones por las que arranca esta automatización. Que se suscribe a una, a una lista, correcto. Tienes un formulario, se ha suscrito a una lista y vamos a poner que sí. Evidentemente me va a preguntar a qué lista. Yo le voy a poner cualquier lista, ¿veis? Simplemente voy a poner, pues, eh, bueno, pues una lista que tengo que se llama Juanjo Amengual. Ejecuciones una vez. ¿Podría segmentarlo? Sí, pero voy a ir... Hoy, insisto, es un paseo por encima. Veis que aquí pone qué va a pasar después. El mismo te lo va indicando. Bueno, pues que cuando se suscriba puede hacer un, enviar un email de bienvenida a la suscripción o puede enviarme un email de notificación a mí diciendo oye que este está interesado, se ha suscrito o puede que le pongamos una um, le pongamos a empezar una automatización o que empiece eh, por ejemplo en contactos que le pongamos una etiqueta que es muy interesante por ejemplo qué etiqueta le podríamos poner pues la etiqueta de que tiene interés o que está interesado en consultoría vale automáticamente el, el funnel está diciendo que cuando se suscriban a la lista juanjo mengual le pone una etiqueta a ese elite a ese prospecto a ese email de que esta persona tiene interés en consultoría. Y acto seguido, ¿veis cómo va cayendo el flujo? Acto seguido de ponerle la etiqueta, le puedo hacer una condición, ¿no? Le puedo decir, oye, eh, la condición es sí o no. Esta persona eh, y selecciona una condición. Por ejemplo, esta persona eh, ha abierto un email, está en la lista, no está en la lista, tiene esta etiqueta, tiene la, la etiqueta, existe, la etiqueta, eh, por ejemplo,. Eh, Andalucía, también puedes poner por, por localidades. Entonces, ahí añadimos. Veréis cómo queda el, el árbol. ¿Coincide el contacto al cual ha entrado en una lista de correo, de formulario? ¿Coincide? Y se le ha puesto automáticamente una etiqueta interesado en consultoría. ¿Coincide en que está, tiene la etiqueta de Andalucía? Sí. ¿Qué quiero que pase? Que se le envíe un email o que finalice la automatización, no me interesa a la gente de Andalucía, no, pues que se le envíe un email, entonces aquí yo le digo opciones de envío, le digo voy a enviarle a este señor un email, vale? enviar un email y lo puedo crear aquí, aquí empezaría a crear la campaña, acto seguido de haberle creado este email, a los dos días puedo decirle, lo ha abierto, no, pues se lo vuelvo a enviar cambiando el asunto, y atención, y es un paseo rápido, voy a concluir ya, otro desencadenante podría ser que esta persona visitara una página web determinada, o sea, que visitara una página determinada. Eh, ¿Qué hace ActiveCampaign? Lo que hace ActiveCampaign es identificar un email con una IP. Entonces, cuando al cabo de tres meses ese email visita tu web, saltará un mecanismo automatizado que ya hemos previsto. Entonces yo aquí le pongo, oye, que cuando visite juanjoamengual.es enteramente, lo añado al inicio... Cualquier persona que en este momento esté en la lista, veis el segundo des desencadenante o trigger en, en inglés, se le añadiría la etiqueta consultoría. Se, si no coincide que no tiene la etiqueta uh, Andalucía, se finaliza. Si coincide, pues se le envía un email y luego finaliza. Insisto, esto es solo una idea de cómo funciona por encima Active Campaign. ¿Qué significa? Que tú puedes controlar. Todo lo que hagan los intereses, sobre todo, es una herramienta de segmentación y de intereses. Ves cuando un prospecto está caliente, ves cuando un prospecto está, quiere comprar y le pone una etiqueta a todos los prospectos según el interés que han demostrado, como haciendo clic en los emails o visitando tu página web. Lo segundo es la diferenciación de esta herramienta, que es muy barata por lo que da, de un precio según los leads que tengas, es la diferenciación con. Otros servidores de correo electrónico que no disponen de esta, para mí, importantísima herramienta que es traquear cuando tu prospecto de tu base de datos visita determinadas páginas de tu web. No la web entera, puedes decirle una página en concreto. Por ejemplo, yo tengo un curso de LinkedIn, JuanJovengual.es barra LinkedIn está el curso. Si sí, yo le podría haber dicho perfectamente que cuando un prospecto visite esa página, le pongo una etiqueta. Primero le pido, ¿tiene una etiqueta? Eh, pues no, pues se la pones, ¿de qué? De LinkedIn. Y automáticamente arranco la automatización de un, una serie de correos electrónicos. De hola, ¿cómo estás? Juanjo, no sé qué, acabo de dos días. Eh, oye, ¿te interesaría este curso de LinkedIn? No será casualidad, es Active Campaign. Active Campaign es una herramienta muy potente. Aquí solo has visto por encima cómo funciona esta herramienta, pero falta que tú te pongas a hurgar en ella a jugar en ella y a ver caer los leads, los prospectos para un funnel de email y para unas detección de visitas, todo lo que te he explicado ahora y que acaben en venta no hoy, mañana. Alguien dijo alguna vez que marketing no es vender, sino que te vuelvan a comprar. También sirve para que te vuelvan a comprar. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete, dale al like y, por supuesto, en el próximo vídeo hablaré más de Active Campaign. Esto solo es el primer episodio. Nos vemos en los próximos. Hasta luego. Un abrazo, un saludo y mucha suerte con tu marketing. Hasta ahora.